Axie Infinity y la generación de vagos que hacen plata. Los tiempos han cambiado demasiado. ¿Quién se podría imaginar que decir bobadas en frente de un celular se convertiría en un negocio? Un negocio que le está permitiendo a muchos tener el estilo de vida soñado. Y mucho mejor que el que todos los obedientes que cumplieron el libreto que nos enseñaron en la escuela. De estudiar para ser alguien en la vida. Pero cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, llegan los playing to earn o jugar para ganar en donde los participantes tienen la posibilidad no solo de divertirse, sino de generar ingresos, por lo que se convierte en una oportunidad enorme de inversión. Cuando tú eras pequeño, si te la pasabas todo el día en una consola de videojuegos, te pronosticarían el fracaso en la vida. Sin embargo, ahora te becan, o sea, te compran el videojuego y además te pagan por lo que generes. ¿Cómo funciona esto? Vamos a colocar un ejemplo con uno de los proyectos más sólidos de Juega para Ganar que existe en el momento, y se llama Axe Infinity. Este es un juego donde compras una especie de animalito con el que peleas estos animalitos, mientras que tú juegas ganas SLP, que es la moneda del juego, y eso lo puedes cambiar por la moneda fiat que tú quieras. Es decir que lo puedes cambiar por dólares, por pesos, por lo que tú quieras. De hecho el SLP es 267 veces más caro, que un peso colombiano así que sí señores te pagan dinero por jugar videojuegos al ver esto lo que hacen los inversionistas que entienden de este negocio es becar jóvenes aficionados a los videojuegos y comprar muñequitos de axi para que estos jóvenes produzcan ese dinero imaginen montones de chicos jugando y produciendo entre 5 a 35 dólares diarios dependiendo del nivel del muñequito y la destreza del jugador en colombia la cultura de inversión es muy pobre el colombiano promedio invierte o en casas o en taxis. Pero si tú haces un paralelo de una inversión como una casa, podrías hacer el siguiente razonamiento. Ojo, lo que estoy diciendo no es una asesoría de inversión, es simplemente un elemento educativo. Una casa puede costar 120 millones de pesos y la puedes rentar más o menos en 500 mil pesos mensuales. En consecuencia, pasarás más o menos 204 meses para recuperar tu inversión. O sea, 20 años tu plata va a estar enterrada solo para recuperar lo invertido. Haciendo un cálculo plano sin contar la valorización y tampoco los gastos por impuestos y arreglos locativos y menos los inquilinos que no te pagan tu arriendo. Haciendo este mismo razonamiento con un Axi, si invirtiéramos esa misma cantidad en estos bichitos, sería el equivalente a 17 equipos de Axi. Cada equipo de Axi que te rentan más o menos 535 dólares al día es decir en dos meses recuperaste la inversión Robert Kiyosaki el gurú de las inversiones plantea que una de las características de la inteligencia financiera es qué tan duro el dinero trabaja para ti en consecuencia con la misma cantidad de dinero ¿cómo hago para que me genere más rentabilidad? desde esta perspectiva aparece la pregunta ¿te vas a comprar una casa donde recuperas la inversión en 20 años? O empiezas a entender que estamos en la época donde los vagos hacen plata. Es momento de ponerse en onda con las nuevas tendencias y podrías empezar a comprarte un equipito de Axis o conectarte con la gente que sabe cómo hacerlo para que puedas probar esta nueva manera de inversión. Yo por ahora ya me compré mis tres Axis y ya me di cuenta que esto no es solamente un proyecto innovador sino que además está generando dinero.